¿Crees que esto es gracioso? Si no estuviera aquí, sí. Muy bien, señor gracioso. Así es como pateas a la gente. ¿Qué? Es solo una cangreburger ordinaria. ¡Vos ¡Oh, santos cielos! ¡Calamardo!